Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Gamiá Rosa Villarreal, fundador de la Logia Luciferina, Semilla de Luz Universal. Este tema ya lo había hablado en múltiples ocasiones, lo quiero volver a tocar. Hay personas que cuando se paran la cita para hacer el pacto con mi señor Lucifer acá en las instalaciones del templo, no hacen las cosas como se les indica. Y yo siempre les digo, a ver, ¿cuál es el procedimiento? El paso a paso. Se paran su cita... Lo recogemos, o la recogemos en la terminal de transporte de Armenia O en el aeropuerto Se, le, se traen hasta acá Les digo Antes de que lleguen, por vía WhatsApp Por favor entren con mucha reverencia Den tren despacio entren con calma Den tren con reverencia, esto es reverencia pero hay unos que entran por favor como si estuvieran en la maratón de San Silvestre se les dice cuando entran se acuestan en la estrella de Bacomet en el portal que está ubicado en el centro del templo con la cabeza con dirección hacia mi señor y qué es lo que hacen se acuestan con Yo tengo que dejar que la, que dejar que la ceremonia continúe. Yo no los puedo interrumpir por, ser, por respeto a mi Señor. Yo no los puedo interrumpir. Yo no puedo interrumpir la ceremonia. Pero yo les advierto siempre a las personas. Si cometen el más mínimo error, todo se pierde. Y siempre les digo, escuchen nuevamente el audio, escuchen todo lo que, lo que les dije, por si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, me, duda, me lo hacen saber. Me lo hacen saber antes de llegar. No, maestro, ¿cómo hay que hacer Y llegar aquí todo lo hacen mal. Se les dice, no pueden hablar. Y lo primero que hacen cuando entran, ¿qué, oh, maestro? Quieren conocerlo. No. Señores, pierden la avenida hasta acá, pierden el dinero. Yo no tengo ningún problema. El problema es suyo por hacer las cosas mal. Se les dice cómo lo tienen que hacer y lo hacen de cualquier manera. Eso no es un juego, señores. De igual manera, cuando se les envía el proceso a distancia, lo quieren hacer de cualquier manera. Por favor, señores, si se metieron en este cuento, si realmente quieren cambiar de vida, tienen que hacer las cosas bien, como se les indique. Recuerden, no respondo nada por redes sociales, no respondo nada por Instagram ni por WhatsApp. Solamente mis... perdón por WhatsApp, sí, perdón, perdón, perdón. No respondo nada por Instagram ni por Facebook, por ninguna red social. Solamente por WhatsApp al 315-630-4823 o al 320-696-2816 Separen su cita, recuerden cuando lleguen al templo con reverencia Con reverencia, no vayan a entrar corriendo, Esto es una falta de respeto para mi señor ¿Ok? Esperaron 20, 30 años para este paso para cambiar de vida, esperen unos segunditos Esperen unos segunditos, sean todo como se les indica. Y yo siempre les doy ese espacio para que me digan las dudas que tienen. Siempre a todos los doy, a todos. Pero me dicen que no tienen dudas, está bien, no tienen dudas. Yo asumo que es así, pero llegan aquí y todos lo hacen mal. Atrévete ya. Y déjate sorprender.